Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melicat Blog, en esta ocasión les hablaré del significado que tiene soñar con retroceder el tiempo o regresar al pasado. Si ya van varios sueños donde regresas al pasado, podría estarte indicando varios significados. Este sueño es realmente común y puede tener diferentes interpretaciones según tu historia y tu estado de ánimo actual, ya que siempre. Existe una relación entre tu sueño y lo que sucede en la vida real, así que la interpretación de tus sueños tendrá significado al identificar los vínculos entre estos dos mundos. Las interpretaciones de soñar con retroceder en el tiempo son las siguientes. Implica que has hecho cosas con las que no estás muy satisfecho. Desearías poder borrar todo en lugar de vivir con remordimientos. Simboliza que a veces intentas ser alguien que no eres y que ajustas tu comportamiento de acuerdo con las personas que te rodean para encajar y hacer olas. Y tienes miedo de que se burlen. A veces puede ser la manifestación de una tendencia exhibicionista y un deseo profundo reprimido. Demuestra que a veces eres torpe en tus relaciones amistosas o románticas. Esto está conectado a un poco de falta de confianza en sí mismo. Simboliza que atraes demasiada atención a ti mismo. Lo estás haciendo mal y no estás expresando lo mejor de tu personalidad, sino lo más triste. Implica que te sientes inseguro. Sientes un fuerte sentimiento de lástima por una persona o una situación. Estás camuflando algo y tienes miedo de que otros lo descubran y vean a través de ti. Significa una exposición completa de su persona y en consecuencia debe estar relacionado con su relación con el mundo y con los demás. Nos dice que eres feliz y positivo y que quieres eliminar todo artificio para mostrarle a la gente tu verdadera naturaleza. Demuestra tu profunda aspiración por la libertad. No tienes nada que ocultar y estás orgulloso de la persona que eres.